¿Grabarte en video? Sí. <risa> ¿Por qué te da risa? No. Marta, ¿qué te pedías? Ortiz Pineda. Marta Ortiz Pineda. Oye, Marta, pues platícanos qué fue lo que lo que hicieron con, con el proyecto de sea ambiental y comunidad diferente de las estufas. De pues del digo de manejar las estufas. Uh -huh. Uy, Para de... qué es si sí te gusta, no te gusta, que te gusta, que no te gusta. Ah, no, pues sí, sí me gusta. ¿Sí te gustó? Sí. Pues, pues de preferencia, pues porque ya ve el humo como se... Se... se estorba como quiera. Claro. Así. Y aquí, pues no. Así, pues no. ¿Y no te está echando nada de humo ya? No, ya no. Muy bien. ¿Y para calentarla cuánta leña usas? No, pues como los tres leñitos, tres, cuatro leñitos y... Pues delgaditos. ¿Y en la otra estufa que tenías? No, pues... Ahí se van más y pues más grueso Más grueso, sí. sí, aquí con muy chiquitos, ¿verdad? Sí, aquí con muy chiquitos se calienta Ya está prendidito ¿Y se está cociendo algo ahí? Sí ¿Frijol, Frijol. o qué estás cociendo? Sí, explico ¿Y atrás? Pues, agua Estás está calentando ¿Y sí se va calentando ahí? Sí, sí A sí. ver, ¿lo puedo abrir? Sí, abrán Ahí va, híjole, no sí sí está caliente sí, sí, sí, está caliente Y el otro pues también, ¿verdad? Sí, el otro también Muy bien, ¿y ya nada de humo? No, pues no, ya Todo va por el, el tubo. por el tubito Sí Muy bien, y esta es la que tenías antes, ¿verdad? Sí, esa ¿Cuánto tiempo tenías con esa estufa? <risa> no, pues tenía la otra, lo que pasa que pues no me quepían los dos, las dos Y quité la otra y pues la chequé ¿Y la otra cuál era? ¿La, de, la tierra. de tierra blanca? Sí, la de tierra blanca Ah, y esa todo el humo se quedaba aquí Sí, no, pues no salía, no tenía el... No el tenía tubo, escape no tenía. Muy bien es, ¿Y qué ventajas le ves a esta parte de lo del humo? No, pues que se lleva menos leña. Que se lleva menos leña. ¿Te caben más cosas o te cabe igual? No, más pues, o menos igual, ¿verdad? Más o menos igual, por los chiquitos, y. Sí. ¿Y el grandote y echaste tortillas ahí? Sí, ya. ¿Y qué tal? No, pues sí. ¿Con sí, menos sí, leña? Sí, con menos leña. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué más? Eh, bueno, mientras la hacían, ¿qué, qué se necesitó? ¿Qué... Qué materiales usaron, cuáles ya conocías, cuáles nunca habían usado? No, pues de conocer pues nada más lo del cemento, la arena, pero digo, pues esto también, pero pues no sabíamos cómo, digo cómo se utilizaban los por ejemplo los vidrios, la ceniza y todos. Nunca habían usado ceniza para construir no, ni nada de eso. No. No. ¿Y la cal? Ni, ni la, la cal tampoco, no. Tampoco. Nada más para salpiar sí, a lo nada mejor. Sí, para salpiar las fotos que tenían. Para lecherear. Ah. Sí. y el ladrillo bueno pues ese es... sí pues es también pues estaban las el cuadro de las otras ah ok okay muy bien y pues tu, tu marido Javier aprendió a, a sí. manejarlo sí pues él sí, aprendió ya. pues él no pues y hasta tu hijo sí verdad tus hijos los, <risa> los dos, dos hijos sí los dos sí. ahí están las fotos de del de misa trabajando sí en la arena <risa> batiendo batiéndole sí. muy bien bueno, ahí le voy a parar de, de grabar.